Aparece otra estrategia, otra salida en falso, una cortina de humo, no sé cómo llamar eso, pero vuelve a manejarse en las mismas estrategias que se manejaron de cara a las elecciones del 2018 con la presidencia en Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Ustedes recuerdan esa firma Odebrecht que causó tanto malestar en tantos países porque no Aquí no podemos hablar solamente de Venezuela, aquí cayeron muchos países, una estafa bastante grande y que salpicó a muchos, muchos políticos en entre ellos no olvidemos uno que fue contralor en Colombia, se suicidó. No olvidemos a Alan García, el presidente de Perú, también se suicidó. Varios, o sea, entre esos, eso fue un revolcón bastante grande. ¿Qué hizo Nicolás Maduro aprovechando el momento pues de, de que salpicó a tanta gente y a tanto político que se llevó por delante? Ya de cara a las elecciones del 2018 dijo, no pues... Si estos entregaron la obra a medias Pues yo saco tanta plata y pongo Y terminamos esas obras Y claro, todo el mundo dijo No, pues la verdad que era esto es mucho, Se bajó este man Pero resulta que eso se quedó en puro bla bla bla Y como cosa curiosa ahorita eso pasó dos meses antes De las elecciones presidenciales del 2018 Y como cosa casual Faltando dos meses Vuelve y saca la misma estrategia La pregunta es ¿Será que la gente traga entero? Porque, vuelvo y digo, primero se acabará la alabaza que los marranos. Yo no entiendo la gente cómo olvida las cosas importantes, las olvida tan rápido. Y cosas que no tienen importancia se quedan en el, en el disco duro. Porque esto es para reaccionar. Dice, política, estrategia o psicología inversa pese a la denuncia de bloqueo del dictador Nicolás Maduro anunció la aprobación de 30 millones de dólares en efectivo para culminar obras de Odebrecht primero, ¿de dónde saldría ese dinero? porque no lo hay, esa es la primera pregunta y ahora recordemos que esa misma promesa la hizo de cara a las elecciones del 2018 y nunca hizo nada ¿será que la gente ya olvidó eso? muy buena pregunta porque... No falta el, el bobalón que vaya a salir a votar Y vuelva a votar por lo mismo Lo que decía Facundo Cabral en algún momento Yo le tengo miedo a los estúpidos Porque si se reúnen todos los estúpidos Son capaces de montar un presidente A escasos dos meses de las próximas elecciones regionales Maduro prometió desembolsar el dinero En divisas para la culminación de los trabajos La misma oferta fue hecha antes de los comicios del 2018 Pero nunca se cumplió Maduro aprobó el pasado martes más de 30 millones de dólares en efectivos para culminar las obras del sistema de transporte del país caribeño que no finalizó la empresa brasilera Odebrecht, cuestionada por múltiples denuncias de corrupción. Vuelvo y digo: tapan un error mostrando, pues, una, una actitud bastante positiva ante, ante una desesperanza que hubo después de unas obras que dejaron a medias. Pero, oh, esa promesa ya había pasado. Y vamos a adentrarnos bien a ver con qué va a salir Nicolás pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber sus comentarios, háganos saber sus inquietudes, si de pronto hay alguna información que haya extra y que de pronto por X o Y motivo no la lleguemos nosotros a coger pero ustedes ven la expectativa de que puede ser una buena noticia, también la desde que sea verdadera la noticia, nosotros con mucho gusto la publicamos Porque gracias a ustedes nosotros seguimos acá, dando las noticias día a día Como cosa curiosa, este anuncio del multimillonario desembolso por parte del régimen de Caracas Llega a tan solo dos meses de la celebración de las elecciones regionales del 21 de noviembre Y en medio de las insistentes críticas a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y Europa, las cuales han sido utilizadas como justificativos de la dictadura para explicar la deficiencia en bienes, productos y servicios del país. No olvidemos que ellos dicen que están pasando maluco porque Estados Unidos les tiene impuestas sanciones, que no tienen para las vacunas porque Estados Unidos les tiene impuestas sanciones, que las empresas están de capa caída porque Estados Unidos les tiene sanciones, pero de forma mágica, aparecen 30 millones de dólares que va a aportar para terminar una obra que comenzó Odebrecht resulta como bastante acomodada la noticia no entonces resalta de nuevo la pregunta de dónde va a salir el dinero sería la primera pregunta que tocaría hacerle a maduro porque según maduro dijo he aprobado más de 15 millones de euros en efectivos para reiniciar los trabajos de la línea 5 del metro de caracas dar continuidad y avanzar a la consolidación de este primer tramo de la zona rental Bellomonte Dando como parte de alivio, dijo que lo que pretende hacer con Ingeniería Nacional Indicó el dictador en una alocución transmitida por el canal estatal venezolana de televisión BTV. O sea, aquí quiere dar un parte de tranquilidad en, en una, donde está diciendo, voy a desembolsar 30 millones de dólares para hacer las obras, para terminar las obras. Segundo, no no voy a llamar ingeniería extranjera. Aquí en Venezuela tenemos la ingeniería y le vamos a dar trabajo a los propios ingenieros venezolanos para que hagan eso. Pero la pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? Aparte de este, también anunció la aprobación de 18 y medio millones de dólares igualmente en efectivos para reactivar el proyecto del tren Guarenas, Guatire, ciudades cercanas a Caracas y que fueron abandonados por Ode Odebrecht de manera ilegal. Qué casualidad que a Maduro que le entre el sentimiento patrio a solo dos meses de las elecciones regionales. Porque dice, con palabras acongojadas, esto lo he pensado y lo he soñado, recuperarlo con ingeniería nacional, tenemos los proyectos, el trazado, los materiales y la clase obrera Si eso fuera verdad en la realidad Eso sería una bendición Es más, me apostaría a decir Que este es un buen presidente Pero cuando esto se habla Porque igual, si recuerdan ustedes Las palabras del 2018 A dos meses de las elecciones Prometió exactamente lo mismo y sigue exactamente igual. En lo que afirmó Maduro, Odebrecht le echaba tierrita en los ojos a uno. Como que son los únicos que pueden construir un elevado, una torre. Y eso lo podemos hacer nosotros y culminar toda esa vía. Eso lo ve es el fácil. Aquí vuelven las casualidades. Recordemos que en marzo del 2018, dos meses antes de las elecciones presidenciales. Maduro aseguró obras inconclusas que dejó Odebrecht serán terminadas. Y ojo, estas eran las palabras donde sacaba pecho Maduro y decía Y pidió en ese momento al, al ex vicepresidente Tarek El Ainsami Entregarlas a los gobernadores para que fueran retomadas con mano de obra social Ustedes recuerdan esas palabras con voz fuerte, vamos a terminarlas Busquen a los mejores constructores del país Todo lo que estaba haciendo Odebrecht lo estaba haciendo con empresas subcontratadas o miento. Eso era lo que decía en su momento Nicolás. Entonces vamos a terminarlas y recalcó, es una orden que le estoy dando al vicepresidente ejecutivo. Dijo Maduro en febrero del 2017 había señalado que terminaría esas obras. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Será que es que Tarek el Elanzami no le hizo caso a Maduro? Porque dijo que era una orden al vicepresidente ejecutivo que era entonces él. Era una orden, pero esa orden ni fu ni va porque esa platica se perdió eso sigue en obra negra el parlamento venezolano nombrado legalmente por el pueblo de mayoría opositora en diciembre del 2016 en esa fecha anunció que investigaría los supuestos sobornos pagados por odebrecht a funcionarios del régimen venezolano ahora por otra parte el fiscal general de venezuela el arrodillado tarek william sap también dijo en septiembre del 2017 que había reabierto una investigación sobre Odebrecht y sus implicaciones en el país Tras considerar que no se habían hecho avances en la anterior administración del Ministerio Público Pero hasta ahora tampoco se conoce mayor información Vuelve y queda una cosa como de desesperanza Uno dice, ya uno no sabe si es el burro o es el que lo arrea Pero la oposición... O sea, la asamblea legal que había en el 2016 prometió una investigación Y pues hasta el momento no se ha sabido nada concreto Eso por un lado Ahora miramos que Tarek William Zapp, el fiscal chavista También una investigación, ojo Y él de la noche a la mañana dio eso por como un caso cerrado Y hasta ahí llegó el chorro No se supo nada más de eso O sea que borrón y cuenta nueva se lavaron las manos Y esa platica... Se perdió. El sinsabor que queda después de todo este despilfarro, la primera, recuerdan que el fiscal archivó este asunto sobre Odebrecht y no hubo quien respondiera. Y la otra, que ahora pretenda Maduro prometer algo que no puede primero porque no hay dinero y segundo porque la gente ya está mamada de tantas mentiras. Seamos conscientes, o sea, a uno le pueden meter el cuento una vez, dos veces, pero miércoles. Ya llevan 21 años y todavía siguen comiendo lo mismo. No, despiértese Venezuela. Eso es lo que hay, eso es lo que les dejo. Hasta una próxima oportunidad.